El amor en un hospital psiquiátrico es el argumento central de El Otro, obra teatral que se presenta a Punta Arenas. La puesta en escena, inspirada en el libro El infarto del alma de la fotógrafa chilena Paz Serrazuris y la escritora Diamela Altit, cuenta en su reparto actoral con Daniel Antivilo, José Sosa y Grimanesa Jiménez, dirigido por Luis Guenel.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 Cachalos cambia de marea, que es la marea, la subida, la bajada. Cuando hay luna llena son mareas grandes. ...la luna nueva. Ocho óleos en gran formato componen la muestra Eterno Retorno del artista visual magallánica Daniela Kovacic Musio. Las creaciones a juicio de la autora reflejan a los habitantes de la zona austral.